Agua corriente Ay, ay, ay, ay Es el man, man, man, manguerazo Hagamos el tonto todos con el brazo Es el man, man, man, manguerazo Hagámoslo con el otro también Es el man, man, man, man manguerazo Hagamos el tonto todos Ay, ay, ay, ay, ay, con con gas tengo en ay, ay, ay, ay, ay, ay, todos en fila.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 Con el otro también. Ese man, man, man, man, tonto todos el el todos con el brazo Es el man, man...